médico. Estoy, yo me formé en de oncología médica, hice en el Instituto Nacional de Cancerología y actualmente pues me encuentro en el Instituto Nacional de Cancerología en el área de tumores torácicos y estoy en, también en la parte privada en el Hospital Ángeles Metropolitano. Y una de, de las enfermedades raras. Y pues básicamente es conocerlo, ¿no? O sea, conocer este tipo de diagnósticos, porque el, al ser enfermedades raras, pues la, el detalle es que tienen tratamientos que también no son, no son tan comunes. Afortunadamente en el GIST, pues los tratamientos son similares a los que se usan en oncología, pero pues hay muchísimas otras enfermedades que requieren tratamientos que incluso se consideran como tratamientos huérfanos, ¿no? Que no los puedes clasificar en alguna área específica. Y pues el conocer estas enfermedades yo que pues, es importante porque precisamente pasan desapercibidas. ¿no? O sea, son muy pocos los pacientes que, que realmente tienen acceso a tratamientos más específicos precisamente por la, la rareza de, de la enfermedad. La política pública pues es complicado en cuanto a, los, a las enfermedades raras porque inclusive con, con enfermedades que son muy prevalentes. Creo que hay, desde, hay varios puntos o varias oportunidades, sobre todo. En primera, por ejemplo, yo que estoy en el área de pulmón, durante mucho tiempo se pues, estigmatizó al cáncer de pulmón como un tumor asociado al tabaco. Y en México, pues, la mayoría de nuestros pacientes no tienen antecedente de tabaquismo o sea, alrededor de por ciento de los pacientes de cáncer de pulmón tienen una mutación de, de GFR entonces eh, esto es una cuestión de que luego no se conoce por los, las personas que administran recursos porque durante mucho tiempo pues cáncer de pulmón no, no tenía ningún tipo de, de, de seguridad pues nosotros en el incampus tenemos protocolos tenemos tratamientos que son de alto costo y que pues, afortunadamente gracias a esto los pacientes pueden recibir ya que son áreas en las que la investigación está muy activa pero a la par que la investigación está muy activa pues los tratamientos también son tratamientos muy costosos entonces el, el reconocer esto que los pacientes con enfermedades raras muchas veces requieren tratamientos muy específicos eso pues reconocer que que estos pacientes van a necesitar pues, un apoyo sobre todo económico e inclusive pues apoyo de recursos empezando pues, por ejemplo con las farmacéuticas porque el diagnóstico de las enfermedades raras por ejemplo en el GIST para un tratamiento inicial pues requiere el, la realización de pruebas moleculares eh, si bien pues la mayoría de los tumores de ejemplo GIST se caracterizan por tener la mutación en sequit. Para determinar estas mutaciones y determinar otras mutaciones que, que pudieran ser susceptibles de tratamiento, pues requieres pruebas genéticas más extensas. Entonces, muchas veces los pacientes no tienen acceso a, a este tipo de pruebas. Entonces, empezando desde el diagnóstico, ¿no? Desde las pruebas que se tienen que regresar, realizar al diagnóstico y posteriormente los, los tratamientos. Entonces, hacer mucha conciencia de que este tipo de, de enfermedades como tienen tratamientos muy específicos luego los pacientes no, no tienen tanta facilidad a, al acceso de, de medicamentos pero también pues, son enfermedades raras pues, que corresponden a no, no son tan frecuentes eh, muchas veces los, los, se pudiera buscar que los pacientes específicos pudieran tener alguna cobertura de, de su tratamiento porque pues, definitivamente las enfermedades más prevalentes requieren muchísima inversión en, en cuanto a los tratamientos y a veces pues, se trata de, de, de tener cubiertos a, a todos los pacientes, pero en las enfermedades raras pues son pacientes que luego quedan muy descubiertos, precisamente porque son no solo es el diagnóstico y el tratamiento sino que o sea, implica un diagnóstico muy minucioso, exámenes de diagnóstico más, más específicos y tratamientos más dirigidos, así pues, es sí. como las de ustedes y, y otras, y mucha gente que trabaja activamente buscando eh, reunir pacientes con diagnósticos similares. O sea, yo veo que, por ejemplo, eh, recientemente en el Mundial de Pulmón, en el Congreso Mundial de Pulmón, hubo una plática bastante interesante que dio una paciente que no es, no es médico y ella dio, a, habló sobre las asociaciones o grupos que están en relación a, a las enfermedades específicas, por ejemplo pacientes con, con pulmón de GFR, con ROS1, con ALK y, y son grupos, grupos de pacientes que entre ellos se comparten información y también, eh, por ejemplo, que tengan eh, ensayos clínicos abiertos, que sepan de algún ensayo clínico abierto y los inviten, inviten a los demás pacientes Tengo esta información, sé que están investigando esto, sé que están haciendo tales ensayos y que entre ellos también se den recomendaciones, ¿no? Recomendaciones de, por ejemplo, si necesitan alguna atención médica, recomendar a los médicos, alguna atención nutricional y ahí hay, hay como mucho, se comparte mucha información donde, donde haya, existe una persona que los pueda asesorar bien porque hay mucha mala información. Entonces, yo creo que los grupos, entre ellos, eh, para buscar apoyarse, son una muy, muy, muy buena estrategia. Y sobre todo por esta parte, para que hagan, entre ellos, grupos que puedan desarrollar, pues, hasta presionar un poco al, a, a las instituciones para que se brinden apoyo a, a este tipo de, de pacientes. Cuando vi estas iniciativas en, en el Congreso Mundial de Pulmón, me pareció muy interesante, porque entonces ellos juntan la información y entre ellos también le buscan alternativas, buscan ensayos clínicos, entonces se comparten la información para, para tener como más mayor acceso, sobre todo pues yo creo que uno de los principales retos son el, el acceso a los medicamentos, entonces esa sería una, una de las recomendaciones que yo haría, y pues también definitivamente que si tienen un, una enfermedad rara, pues antes de cualquier otra cosa, pues acudir con su experto, un experto, ¿no? Y de ahí ya empezar a, a, a resolver dudas y a empezar a hacer un, un diagnóstico adecuado para poder otorgar un, un tratamiento adecuado.